Cuando la veo me vuelvo loco, y es que me quita de todos los males Cuando la veo yo me sofoco, yo la conveco pa' que no pare Me voy acercando poquito a poco oh, oh, oh. Me voy acercando poquito a poco, es que de mi cabeza ya no bebé, sale bebé, tú estás loca, yo estoy loco también tú mi Rina, yo tu flow. No, no sé, tu bien ya lo Uno nuevo con acento francés, con acento francés. Porque yo estaba en los ángeles, yo estaba en nuevo y una que me está tirando desde México, otra que me dice dame un poco de tu flow y en la disco bailando las canciones. Veo un mundo en tu peso, una calle en tu recuerdo. Que me arrepienta ese culo, la verdad que tienta. A mí, tú, si quieres, no me mientas. La llama se apagó y otro falso amor Lleno de dolor y rencor Esto se terminó y no me dijiste ni adiós Bebe, bebe, tú estás loca, yo estoy loco también eh. Tú mi reina, yo tu flow, amen, eh. Ese cuerpo lo quiero conocer eh, eh, pa' morder eh, eh. Bebe, bebe, son las 4M, ya te quiero conocer Tú, este de avión, ya lo vete Con chupito, pone la canción y bajamos al piso. Prefiero olvidarlo a tener que sufrirlo. Ese idiota no vuelve a mi camino. Tenemos las dudas con mirada cada rato. Viene a mi casa a pasar el rato. De lunes a viernes canta y bailamos. Y si la nota sube, no está Pariste aburrido, vámonos, se nos queda mirando, saco la glow. Vayamos lugar y llegámoslo Solo quiero estar tú y yo, tú y yo, del novio se alejó, bailando se olvidó. Grita ha sido un givo ronca hasta que salga el sol. Bebe, bebe tú estás loca, yo estoy loco también, y reina yo tu flow. Rompiendo la base, cabrón Distintas oh, nacionalidades yeah.